entender cuáles son los beneficios del performance marketing para las empresas. Lo vemos con la experta, así que acompáñanos. Negocios en digital 982. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios y digitales. Saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo, pues, todos los profesionales, y empresarios buscamos abrirnos paso a través de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad y calidez para apoyar, para empoderar a todos aquellos que se encuentran en este proceso. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 28 de junio del 2022. Ya saben que martes y jueves traemos invitados especiales invitados que nos aportan muchísimo valor, como es ahora la invitada que tenemos que ya le vamos a dar la bienvenida y el paso. Pero claro, ustedes ya saben, siempre hacerles la cordial invitación a todos aquellos profesionales, market, eh, gerentes de marketing, de ventas, eh, profesionales, CEOs, dueños de su empresa, que al final del día lo que quieran es conseguir captar de manera constante, de manera recurrente, cada mes, clientes, potenciales clientes calificados para, pues, obviamente, gestionar esas reuniones comerciales y concretar ventas. Esto es lo que nosotros eh, asesoramos, acompañamos a lo largo de 10 semanas a todos estos profesionales con nuestras mentorías. Leads for Sales. Echarle un vistazo a katiaman.com es las mentorías. Pueden revisar mucho más información y pues será un placer poder ver si hacemos energía juntos. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. El tema de hoy es increíble, el performance marketing. Para eso le hemos traído una invitada especial que nos acompaña desde México. Ella eh, pues este, tiene bastante eh, trayectoria sobre esto y pues bueno, más bien antes de, de, de yo seguir avanzando, darle la bienvenida a Carolina Salinas. Carolina, gracias por estar aquí. No, Katia, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gusto estar aquí. Espero poder hacer todas las aportaciones y poder responder cualquier pregunta. Claro, segurísimo que sí, tú ya llevas bastante tiempo, tienes hartísima experiencia sobre esto y más que hable sobre los beneficios de cómo aplicar para de pronto hay personas, muchos empresarios profesionales que no conocen qué es esto del performance marketing. Pero antes de entrar en materia, mi querida Carolina, me gustaría para todas aquellas personas que no te conocen aún, ¿quién es Carolina Salinas y a qué te dedicas? Ah, claro que sí, eh, bueno, yo soy Carolina Salinas de nuevo. Uh -huh. eh, Ten, tengo una empresa de, de publicidad que se llama CleverClick 360. Eh, somos una empresa, a mí me gusta llamarle una empresa boutique, ¿no? O sea, donde en realidad nosotros nos especializamos meramente a toda la parte de performance marketing. Sabemos hacer muchas estrategias de diferentes tipos, awareness, e-commerce, eh, creación de contenido, pero eh, decidimos enfocarnos a algo que nos gusta mucho, que es toda la parte de números y de resultados. Y fue por eso que eh, en todo este mundo gigantesco de, de marketing digital, eh, nuestro core de negocio va enfocado hacia performance marketing. Marketing. Y pues así, somos Clever Click 360 y estamos ubicados en México, pero bueno, hacemos pauta, a, nos encontramos casi en toda Latinoamérica, solamente no estamos en Argentina y Brasil, y ya estamos en toda la expansión hacia Estados Unidos y Canadá. ¡Qué maravilla! Es, es, esta, y siendo tan jovencita estás con ese, esa expansión, ¿no? Y tú bien has mencionado que el marketing es tan amplio, tan, tan grande, hay desde el, justamente la awareness, esta, esta concienciación, la publicidad, pero tú estás enfocado en algo que es vital, yo creo, per, para los empresarios y que debe llamar muchísimo la atención, que es aterrizar todos estos esfuerzos de, de mercadeo en números y resultados. Así que, eh, bueno, si nos vamos al, al Internet y vemos qué significa el marketing de resultados, pues nos que Es una disciplina en la cual el anunciante solo paga por resultados, ¿no es cierto? Eh, confía cada vez más porque eh, eh, hay que hacer un proceso de performance, de optimización, de todo el embudo para que se consiga, que esa inversión llegue, lleve frutos. Pero en general, en tus palabras, mi querida Carolina, ¿cómo podríamos eh, entender, para todos aquellos que no conocen, este mundo del performance marketing? Claro que sí. Ah, mira, el, el performance marketing como nosotros lo trabajamos, eh, bueno, tiene varios beneficios. Eh, uno de los beneficios es nosotros desarrollamos, eh, digamos, páginas en donde podemos colectar o de diferentes formas colectar información, de, o sea, de publicidad que vamos eh, generando en diferentes eh, plataformas, ya sea Google AdWords, redes sociales, o sea, todo el mundo que te puedas imaginar, nosotros lo tocamos. Eh, y nuestro... nuestro eh, nuestra búsqueda es encontrar a estos usuarios que ven esta comunicación muy precisa, que están interesados en un producto o un, o un servicio que ofrecen nuestros clientes. Eh, usualmente nosotros nos enfocamos más a toda la parte de B2C, entonces vamos buscando este tipo de usuario y si este usuario está interesado, entonces lo que vamos haciendo es recolectando sus datos a través de un formulario. Los datos más comunes que se solicitan es nombre, correo y teléfono. Claro que se puede ir, eh, digamos que agregando más campos si estamos buscando algún tipo de exclusión o algún tipo de público muy específico. Uh -huh. eh, de todas maneras, nosotros con todo el equipo de Data Analyst vamos haciendo optimizaciones en tiempo real. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos a, al final del día es vender, digamos, esta base de datos súper calificada que se llaman leads, o, o nosotros los conocemos como Hot Leads, eh, y hacemos esta venta a nuestros... Nuestros clientes esto a nosotros nos permite también eh, pues al hacer esta venta ir, ir analizando junto con nuestro cliente qué es lo que va sucediendo con estos leads en tiempo real tiene dos beneficios muy buenos. El primero es eh, que empiezas a generar una base de datos única eh, de usuarios que mostraron interés en tu producto, aunque probablemente en ese momento o en ese mes no, no obtuvieron, no compraron tu producto tu servicio. Tú ya tienes esa base de, dato para, de, de datos para seguirla alimentando a través de estrategias de remarketing, de, de a lo mejor alguna oferta por el Día del Padre, por ejemplo, en este momento. Sí. Eh, y además de eso también, de tener esta base de datos, pues, tienes, puedes hacer un pequeño, digamos, estudio de mercado donde puedes identificar, ok, ¿por qué las personas están dejando mis datos y al momento en el que yo me comunico con ellos y trato de cerrar la venta, no se está cerrando la venta? Y ahí también puedes analizar si tu producto está adecuado, si los costos en base a lo que estás ofreciendo y en base a tu competencia están adecuados o si tienes que hacer, digamos, perdón la redundancia, una adecuación eh, bueno. Y también se puede ir verificando pues cómo se está haciendo toda esta parte del pitch de venta. O sea, nos permite, digamos que hacer todo un análisis muy profundo de estos leads. Y la otra también que nosotros hemos identificado es que Um, el día de hoy nos, los usuarios en internet están muy acostumbrados a que todo pase en cinco segundos y quieren, que, quieren saber absolutamente todo de manera inmediata. Uh, a veces la verdad es que a, eh, a muchos usuarios no les gusta leer toda una página web, ¿no? O sea, que pensamos que nosotros, o sea, al colocar toda la información en una página web enorme, eh, las personas van a tomarse el tiempo de... Eh, perdón, mi gato está atravesando, se quiere estar en no la... Eh, todas las, las personas eh, pues van a tomarse el tiempo de leerlo no a todo el mundo eh, le nace hacerlo y la verdad es que prefieren comunicarse a vía telefónica, o bueno, tener una comunicación con alguien que les pueda guiar en todo este proceso y contestar todas estas dudas. Eh, un ejemplo que nos llega a pasar mucho es en toda esta parte de seguros de auto, ¿no? A, algunas personas tienen miedo de hacer hasta la compra online, a pesar de que las plataformas ya son digitales, porque no saben si hay algunas letritas chiquitas que no están viendo o les está costando trabajo encontrar cierto tipo de información. Y además de eso también, por ejemplo, llegamos a tener clientes que, digamos, están en un Lanzamiento, eh, y es un poco complejo el tipo de servicio B2, B2C que ofrecen y sí se necesita todo un pitch de venta explicativo donde además, o sea, digamos, por una redundancia, se haga un pitch de venta, se haga esta explicación y entonces de cierta forma también convences al usuario porque tú eres la mejor opción. Así que tienes como todo un gap de oportunidades. Y esto que tú dices, este gap de oportunidades, realmente es ver en caliente lo que está pasando, ¿no? Y es vas construyendo esta base de datos tan valiosa que tú dijiste, los hard eh, este leads, aquellas personas que ya forman parte, de algo les llamó la atención, posiblemente no sea el momento, o sea después, y ahí va un análisis muy interesante que has mencionado de que posiblemente no sea solo el, el, el, el circuito, sea puede ser el, el, el cliente final, o puede ser el producto como tal, que hacer ajustes, reajustes, eh, casa dentro de qué es, cuál es la propuesta de valor, cuál es ese pitch que se está eh, generando Bueno, ahí se abre un abanico de posibilidades para ir regulando esta tuerca. En, en tu experiencia, en base a todos estos años, ¿no es cierto? Claro, esto va a también a depender, me vas a decir, Katia, pero en un promedio, para gente que de pronto dice, wow oh, esto yo no sabía? Tengo un producto que llega a las masas, quiero saber, ¿qué tiempo yo me demoro en, eh, contigo trabajar este eh, embudo, este pitch? Y luego, ¿cuándo voy? Eh, porque hay una fase justamente de reajuste de este embudo. Cuéntanos. Claro, claro. Mira, nosotros... Eh... Somos muy conocidos porque uh, pues vemos el marketing más de, de, en forma de números, o sea, somos meramente numéricos. Eh, desarrollamos una plataforma eh, pues de manera interna eh, que hace todo un análisis, o sea, trabaja de una forma híbrida con una inteligencia artificial y tenemos todo un equipo de data analyst en el back que lo que nos permite es ir revisando y analizando toda la retroalimentación que tenemos de los asesores de venta que se están comunicando con estos leads y mientras más rápido nosotros tengamos esta respuesta, es más rápido que podamos identificar y hacer cualquier cambio en comunicación, porque si se está entendiendo o no se está entendiendo lo que se, se trata de comunicar, eh, identificar por ejemplo, qué es lo que, eh, dónde se está vendiendo, qué género, qué ciudades, ¿no? o sea, muchísimas cosas nos permite ir analizándolo. Entonces lo que usualmente acordamos con nuestros con nuestros clientes es, uno, a, a nosotros solamente se nos pagan los leads calificados. ¿Esto qué quiere decir? Que a, para que nosotros podamos garantizar que no es que tenemos una base de datos como unas páginas amarillas. No sé si, si ustedes lo tuvieron, pero acá en México eran las páginas amarillas. Ah, sí, por o sea, supuesto, <ríe> claro que siempre se ocupaba. Claro, sí. o, como, o, o las empresas de email marketing no que, que tienen esta parte de monetización, nosotros, para garantizar que no es una base que teníamos ahí guardada y te la vamos a estar mandando, eh, lo que hacemos es garantizar a nuestros clientes que son leads únicos y que se tratan de leads existentes que saben el producto o servicio en el que de, eh, y por el cual dejaron estos datos. Esa es una. Entonces, a nosotros solo se nos paga por estos leads calificados. No se nos paga, por ejemplo, si el usuario eh, te dice, oye, yo no sé de qué me estás hablando, yo no dejé los datos, no se nos paga, el número no existe, el número está fuera de servicio. no O sea, que eso es algo imposible. O sea, no podemos evitarlo, pero digamos que en los costos que nosotros damos, damos, asumimos ese riesgo y sabemos que esos porcentajes en realidad no son tan grandes y podemos garantizarlo por el tipo de estrategias que manejamos. Eh, la otra cosa que nosotros también hacemos es que usualmente trabajamos con nuestros clientes solicitando al arranque de la campaña este tipo de estrategias, le llamamos un all-in-one eh, y nosotros lo que hacemos es ofrecer toda una gama de servicios eh, que nosotros ofrecemos, nuestras plataformas, todo el equipo, sabes este desarrollo de, de creativos, muchísimos eh, elementos que damos, a nosotros solo se nos paga un costo por lead y le llamamos a una estrategia de costo por lead con Target CPA. Entonces lo que nosotros vamos buscando es que el cliente nos, pues digamos que encontrar un costo por adquisición o que el cliente nos dé un costo por adquisición ideal o por lo menos cuál sería su punto de equilibrio. no Entonces nosotros vamos a trabajar a dentro del primer mes o mes y medio, por lo menos estar en ese punto de equilibrio para que a lo mejor ni gane ni pierda el cliente pero eh, podamos tener suficiente data que nos permita ya en base a estas ventas que se van generando, poder hacer las optimizaciones necesarias y entonces en un lapso no menor a tres meses poder llegar a ese costo por adquisición ideal del cliente para que cada vez que invierta, digamos que dice, oye, mi costo por adquisición son 100 dólares entonces nosotros tenemos que buscar que por cada 100 dólares de inversión en leads este cliente tenga una venta y usualmente pues tratamos de que sea dentro de estos primeros tres meses. Usualmente lo logramos y cuando llegamos ahí no nos conformamos y siempre buscamos bajar todavía ese costo por adquisición para que eh, pues podamos ir creciendo en conjunto. O sea, te puedo decir que tenemos clientes con los que iniciamos campañas de 1.000 leads y hoy en día les estamos generando 25.000 leads al mes, ¿no? O sea, pero fue un proceso lento hasta que se tiene la optimización adecuada, que se pueden abrir las llaves. Uh -huh. Wow, es increíble. Yo creo que muchas empresas escuchando esto, porque no es la mera, eh, bueno, te hago, te monto la web y veramos, veamos si es que funciona o no funciona, o te mando el, el anuncio y, y bueno, no me importa del otro lado a ver si es que te está funcionando o no, sino es un poco aterrizar y como bien mencionas, en base a los, eh, a los resultados. ¿Tienes el resultado? ¿Te está funcionando? Entonces, esto yo creo que es un modelo muy, muy atractivo. Ahora, dentro de esto se me surgen dos preguntas. ¿Cuáles de estos? Entiendo, tú bien mencionabas que las empresas, eh, tus clientes son aquellos que están en el B2C, ¿no es cierto? Hay ciertas características de empresas con las cuales tú trabajas para poder acceder y comprometerte, porque como tú lo mencionabas, también es un riesgo de tu parte, ¿no? Al inicio, este mes y medio, en el ver y, y trabajar. ¿Tienes algún indicador con el cual tú dices, de estas empresas si sí trabajo? de este sector, sí o de este sector, ¿no? Eh, mira, la realidad es que eh, es, es muy complejo poder decidir eso porque cada empresa es única, ¿no? O sea, a pesar de que pueda hacer el mismo giro eh, con el simple hecho de que cambie la marca, ¿no? O sea, o que ofrezca un beneficio, o sea, que no tenga un beneficio que la otra sí, eh, cambia totalmente los números. Entonces, nosotros lo que hacemos es que este tipo de estrategias les llamamos estrategias de riesgo compartido, porque obviamente todo lo que ofrecemos, que es también toda una gama de más cosas que pues me, me aventaría aquí una hora, no eh, <risa> pa, por este Coto por Lead, eh, digamos que nosotros asumimos ese riesgo y nuestro cliente también pues está asumiendo un riesgo en conjunto. Y lo que hacemos es, la única forma en marketing digital, bueno, en este tipo de estrategias, estrategias de performance, de saber si una campaña va a funcionar o no, es probando. Entonces, digamos que nosotros asumimos este riesgo y pues no trabajamos contratos fijos. Entonces, digamos que el cliente no está feliz al mes con los resultados que está teniendo, no está feliz con el performance o el servicio que le estamos dando. Él nos puede decir en 24 horas y sin ningún problema, pues damos por terminado nuestro acuerdo comercial y seguimos nuestra vida como siempre. Ok, y esa garantía, eso es lo que yo creo ha sido parte del éxito. Coméntanos un poquito, bueno, ahora, eh, ¿qué demanda tiene? ¿Cuáles son eh, las proyecciones que, que tú le ves ahora de este servicio en adelante? Eh, ¿Hay alguna plataforma en especial que se mueva más la gente? Eh, coméntanos. Sí, mira, de repente, por ejemplo, ahorita que estuvimos haciendo un, pues todo un análisis que estamos en la expansión ya hacia la parte norte de América, que es Estados Unidos, Canadá. Si sí, decíamos, wow, es que con toda esta digitalización y la gente ya pasándose hacia, o sea, pagando en línea, ya no quiere que le marquen, ¿no? O sea, ya eh, muchos están buscando, oye, solamente contáctame por WhatsApp. O sea, sí hay varias evoluciones dentro de, de nuestra empresa que a lo mejor ya no es a través de una llamada telefónica, pero sí un servicio eh, de WhatsApp. Sin embargo, nosotros a pesar, o sea, con todo este benchmark que hemos hecho, digamos que sí hemos notado que de todas maneras este tipo de estrategias sigue existiendo en lugares mucho más digitalizados, no, o sea, las personas todavía siguen de repente necesitando este servicio al cliente, esta, eh, pues esta atención en donde te puedan eh, brindar más información y donde te puedan vender de una forma, de cierta forma el producto. Entonces, yo siempre recomiendo eh, que se siga haciendo, o sea, esta, que se siga intentando hacer este tipo de, de, de estrategia eh, porque da una oportunidad de o sea de lo que no puedes a lo mejor colocar tanto en una página enormemente porque se volvería algo aburrido para el lector o sea o, o diría wow esto es demasiado contenido eh, te da una oportunidad de realmente poder exponer tu, tu servicio y poder eh, pues avanzar y, y venderlo más no y um, pues mira nosotros la verdad, te digo, podemos avanzar con lo que sea. O sea, hemos vendido, o sea, ahorita, por ejemplo, ya casi se acaba, pero hemos vendido seminarios para eh, coaches espirituales, este, servicios para Movistar, ¿no? O sea, para prepago, que es como esta, tele, para, o sea, toda la parte de telefonía, móvil, seguros, o sea, ¿sabes? es una gama, a, a, a, abarcamos prácticamente todo lo que pueda ofrecerle un servicio o un producto a cualquier persona. Y qué valioso, ¿no? Es tan diverso porque dependerá y bueno, tú has dado a través de esos benchmarks que, que has aplicado estas analíticas de que todavía hay esta posibilidad de llegar a pesar de que hay un mundo tan digitalizado y que el consumidor está cambiando constantemente, que hay que estar chequeando por dónde de manera efectiva podemos llegar y que las empresas puedan conectar con su potencial cliente, ¿no? Ahora. Eh, de, dentro de estos procesos hay, hay empresas dirán bueno um, ya yeah, es un mes y medio normalmente qué tienen que darte las empresas te tienen que dar todo el, el contenido hay un formulario atrás con un poquito de, de ese de esa logística de conexión tanto tuya como porque eh, si es que no se tienen claro los procesos al inicio pues mal vamos mal vamos no entonces coméntanos sí claro mira nosotros por ejemplo se acercan a um, los clientes si nos dicen, bueno, dime cuánto cuesta eh, el litro. Este es un ejemplo, ¿no? O sea, la mayoría de, de, de pues, los clientes que nosotros concretamos lo hacemos de manera física o a través de llamadas, ¿no? En esta era digital. Entonces ahí de nuevo llegamos, ¿no? O sea, no lo puedes hacer solo por un chat. O sea, sí se necesita cierta forma, cierta tipo de interacción. Y la otra es que, o sea, nosotros no manejamos, o sea, estos costos, ¿no? Que, que dices, ah, pues pásame tu tabla de costos y yo te digo cuál elijo. Eso no es posible, o sea, no es lo mismo vender, por ejemplo, eh, vamos a pensar un, un curso de un seminario que cuesta 50 mil pesos a uno que es gratuito, ¿no? O sea, obviamente los costos por lead son bastante diferentes y estás llegando a un, a un target objetivo de público es distinto, ¿no? Entonces eh, nosotros lo primero que hacemos es hacemos un análisis de mercado, un mini benchmark para poder identificar. Tenemos plataformas que nos ayudan a hacerlo, también internas y vamos bajando, digamos, este promedio de costo por lead. Eh, y antes de poder, digamos, que sí aceptar con el cliente, eh, tenemos que saber cuál es su costo por adquisición. Esto lo repito mucho. Yo doy también webinars de marketing digital y algunas eh, a, pues, personas que se acercan a nosotros que son emprendedores o que apenas van arrancando su negocio no lo tienen claro. Y es muy importante para poder saber cuánto dinero estás invirtiendo y si está rentable o cuánto dinero estás dispuesto a lo mejor a perder en un inicio para poder, para ser visible y poder generar ventas. Eh, entonces, eh, pues ya llegando a esto, digamos que, con, eh, eh, por ejemplo, te voy a dar un caso de una, una no persona, no. no voy a decir nombres sí. ni nada, que sí. se acercó y nos dijo, oye, quiero vender una casa, o sea, vendía casas, ¿no? Quiero vender eh, una casa, que cuesta, creo que costaba 15 millones de dólares en Miami, me parece. Y nosotros, sí, claro, por supuesto, ¿no? O sea, eh, y estuvimos platicando, ¿no? O sea, haciendo pues toda la parte de, de la venta, de lo que nosotros hacemos, los leads. Y eh, pues ya al final fue como, bueno, eh, pues si, si que si gustas, te podemos hacer una propuesta de valor, te vamos a hacer un estudio más o menos de cuánto va a salir el costo por lead para llegar a este tipo de, o sea, para poder lograr una, una venta de este tipo de casa. Y entonces lo que nos dijo, perfecto, pero solamente tengo, o sea, digamos que lo que representaría aquí en México, 250 dólares para invertir en toda la campaña, ¿no? Entonces es como, wow o sea, eh, o sea es como que sí. Incongruente, un... inconsistente. Entonces sí es importante que cuando nosotros sabemos este costo por adquisición y tener números reales, si un cliente se acerca a nosotros y su costo por adquisición es una pues como un chiste, no es como es pues, que eso no se puede hacer. Eh, nosotros sí acercarnos y decirle, mira, o sea, si lo identificamos así inmediato que no se tuvo que hacer un estudio de mercado, es como eso no es posible, pero hay otros casos, por ejemplo, que sí te, te te comparten un costo por adquisición, ves todo lo que te arroja las plataformas y te das cuenta que la verdad es muy complejo llegar a ese costo por adquisición y lo ideal, lo que nosotros hacemos es ser muy honestos con el cliente y decirle, mira, esto que buscas por lo menos en los primeros meses, o sea, no va a ser posible, ¿no? O sí puede ser posible, pero necesitas sumar muchísimas más cosas, ¿no? O sea, hasta podría ser un radio, televisión, o sea, influencers, ya sabes. Claro, claro, qué genial. De hecho, este, voy a querer invitarte públicamente para que en un futuro, sé que tú estás a full de tiempo, pues nos compartes por ejemplo. ¿Cómo hacer el cálculo del coste de adquisición? así en forma muy, muy coloquial, ¿no? Pero claro. para que la gente entienda, porque hay muchos profesionales, y es lo que tú dices, de pronto no tienen mucha coherencia, quieren conseguir grandes cosas, pero no se sientan a ver, bueno, si les da el presupuesto, en fin. Y esto, pues, bien vale la pena socializar, es parte de... Mi querida este, Carolina, darte las gracias infinitas por, por todo este valioso aporte que nos da, solicitarte también porque me parece tan... Eh, tan beneficioso para las empresas ir con una empresa que está pensando en los números, que está pensando en que arriesguemos juntos y mira, esto es así y vamos eh, en base a la, la realidad, vamos creciendo, optimizando, generando este, mejoras para... Reducir esos costos, que al final del día esto es un proceso, no de ir reduciendo esos costos. Así que bueno, estamos, que por terminar, Carolina querida, hay algo que se me haya quedado dentro de la entrevista que tú quieras aportar y luego estoy segura que la gente va a querer saber dónde te puede encontrar. <risa> eh, no, pues mira, creo que eh, abarcamos casi todo lo que, o sea, lo que implica eh, lo que implica performance marketing. Eh, eso es lo que hacemos hoy en día. Me pueden encontrar en LinkedIn como Carolina Salinas a uh, CleverClick360. La verdad es la red social que más utilizo. Eh, todas las demás pues, nos pueden encontrar también como CleverClick360 en los buscadores de Google. Nos pueden encontrar, tenemos todas las redes sociales eh, posibles, así que solo CleverClick360. Clever Click va pegado, o sea, no tiene espacio, y espacio 360. En los buscadores lo pueden poner como gusten y nos encontramos ahí en las primeras, <risa> en las Sin primeras entrar. búsquedas. Seguro, eso vamos a poner en las notas del programa. Si quieres que ponga, siempre pongo el enlace de LinkedIn porque es directamente a la persona, pero si quieres más, mándame por favor, y yo lo pongo en las notas del programa para que las personas puedan acceder directamente. Estoy seguro que del otro lado nos están escuchando profesionales empresas que de pronto no tenían muy claro y que ahora se les abrió, se les iluminó y dice no esta es la manera en la que quiero eh, buscar este aliado estratégico que me ayude a conseguir esos leads tan a, a anhelados en ambientes b 2 c Así que nuevamente gracias mi querida Carolina y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Ya que están en los podcasters por favor eh, dejar sus valoraciones de cinco estrellas porque esto nos ayuda a que el podcast crezca, si es que están en YouTube también suscribirse y en fin, si saben que alguien, un empresario justo estaba necesitando este contenido saber qué es esto del performance marketing y que hay empresas que se dedican a ello y se arriesgan junto con el empresario, pues compartan, es un contenido completamente gratuito con esto difundimos, mejoramos el ambiente empresarial y de los negocios así que sin más, me despido, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de oportunidades de negocio B2B. Así que nos vemos. Se les quiere mucho. Gracias. Chao, chao. Gracias, mi querida. Gracias por la invitación. Hasta luego. luego.